Bueno, muchachos, estamos en la primera parte, que es llegar al, al, al Sclat de aquí, de, no sé si es Gisadevall, Gisadevall, es delimita con Gisadevall, no sé si pertenece a un lado o al otro. Dejamos la radio para que siempre tengan constancia de la hora, por lo que estén emitiendo en ese caso, en este caso de Radio, están emitiendo el Pop Art, ¿vale? Para tener algo de constancia de esa hora, ¿no? Eh, Luego, pues nada, no se si ha pasado esto, pero estamos grabando, estamos en las divisiones 11. Me ha ido de coña, porque me lo han dicho en la radio o sea que, que, y que estamos que no el día 23 de marzo, perfecto como justificación, para que sepa que no nos hemos ido a ningún otro lado infantil, que solo hemos ido a comprar, ¿vale? A la Solera, ¿vale? estamos grabando el track desde contra, casa, ahora, ahora se me ha pausado porque me he parado, pero de desde casa para siempre tener la constancia del recorrido que ha hecho el coche para que se vea que, que nunca randes, para que se vea que no nos hemos ido que no nos hemos ido a ningún otro lugar que solo venimos, compramos y nos vamos corriendo, nada, lo justo e imprescindible una vez a la semana, nada de cada día ni nada. una vez a la semana, llevo una semana sin venir a comprar, sin salir de casa para nada venga, seguimos, vamos a comprar la lista la tenemos aquí, la mascarilla y los guantes ahí lo tenemos todo ¿vale? bueno, aquí se ve parte de la compra yo tengo más ahí delante parte de la compra, vale hemos conseguido encontrar ensalada, ya me he quitado los guantes y por eso ya he cogido la cámara eh... Hemos conseguido ensaladas, un poco de atún que no había mucho, un mujer que gasta atún, en fin, leche, patatas, más o menos comida de los gatos, papillas, magdalenas, que también gasto para los pájaros, eh, pan, bastante pan, ocho barras he cogido, cuatro de las grandes, para toda la semana, o sea, vamos yendo lunes a lunes, de lunes a lunes compramos, ¿vale? Y es un poco de azúcar de caña, algo de garbanzos que teníamos de otra manera, y así por tener algo. Pero vamos, básicamente eso, huevos, cantidad. Normalmente cojo de camperos, pero aquí ya no hay camperos. No puedo ir a otro sitio que es más lejos. No hay camperos, siempre cojo camperos, pero aquí se coge pues lo que se puede. Y ya está, detergente de lavajillas para, la, para lavar los platos. Porque aunque tenemos lavajillas, pero para los platos también estaba justo. ¿Y qué pasa? Que como nos han ampliado... Nos han ampliado a, a un mes entero en la cuarentena. Ahora estamos en, en el día... Bueno, ahora lo grabo ya dentro. Ya, ahora lo grabo dentro. Nos han ampliado la, la cuarentena. Nos la han ampli, ampliado a... O pues sea, ahora estamos... La hicieron el sábado pasado, ¿vale? Ha pasado domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, hoy, ¿vale? O sea, llevamos como ocho días de cuarentena. Entonces ahora nos quedaba hasta el domingo de cuarentena, pero lo han ampliado el gobierno ayer, lo dijo, lo han ampliado 15 días más. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que ya prevés un poco y dices, bueno, vale, eh, tú te vienes aquí a comprar, aquí tengo la vista que ya no la voy a tocar, los guantes ya me los he quitado, ya no lo voy a tocar y ya se queda una semana en el coche hasta el próximo y en teoría en tela coge menos, en tela no aguanta la humedad como, como en un plástico, por eso no los he cogido de plástico y entonces pues bueno eso eh, ¿qué pasa? que al ampliarse que sepa, sabes que va a ser un mes que solo vas a poder venir un día a la semana tienes que venir muy preparado con la, la lista muy bien hecha que no se te olvide nada y si no hay pues no hay, pero que no se te olvide nada de lo que tenías que coger porque luego vas a estar una semana sin, sin venir ya está, entonces pues estamos así en modo un poquito que a ver que vamos súper bien vamos súper bien, pero hay que intentar acertar y no cagarla en, en qué voy a coger, ¿no? qué voy a coger de, de compra y ya está, me voy a quitar la mascarilla porque ahora ya sí que no tengo que pasar a ningún lado o sea que ya me puedo quitar la mascarilla y, y ya está eh, estaba pensando que me iba a sacarla la, que me iba, se me iba a salir la gorra no se me va a salir ninguna gorra no lleva nada, mira, me están llamando bueno, pues venga, eh, ahora sigo bueno, pues nada, era, era mi padre que me llamaba para saber cómo estamos. Estamos eso, nos vamos comunicando, pero estamos aislados todos, totalmente aislados. Mira, aquí tengo ahora, lo voy a usar normalmente, bueno, no sería casi necesario, pero... Ah, si lo puedo coger. Tengo aquí el, el desinfectante, ¿vale? Y ahora, cuando suelte la cámara, nos desinfectaremos, que ya digo que como he tenido guantes... Pero bueno, siempre puede haber algo en la comida. Pero a ver, es imposible. Es imposible que nos aislemos totalmente de que no pilles nada. Lo único es que el cuerpo, en teoría, si coge poca cantidad, que coge nada, una resquicia, no le va a pasar nada. El tema es no coger ahí un pegotaco taco Ya está. Esto lo tengo grabando en sesión. O sea que... Hasta que no llegue a casa no paro el track. Llevo eso, muy importante. Llevar la factura. Muy importante, que han dicho gente que le han multado. Llevar el ticket de la compra, es muy importante llevarlo para poder demostrar que acabas de venir de comprar y se ve la hora a la que acabas de venir de comprar y no llevas dos horas por ir dándote vueltas ¿vale? así que venga nos vamos para casa directo, sin dar ningún rollo y sin nada, venga hasta la próxima chicos, paciencia y ya está, a seguir aguantando